En condiciones inhumanas viven los residentes en el sector Villarreal abajo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Alegan que en reiteradas ocasiones el gobierno dominicano le había prometido sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro más digno. Bueno, no, echaron, no han echado en, en el fondo del olvido porque ellos han venido, vinieron como cuatro autoridades y ninguno han no han recibido el caso, ellos incluso vinieron ahí. Y dijeron que, que no iban a traer colchones, que no iban a traer camas, que no iban a traer de todo eso. Y nada de eso ha parecido. Ellos no vinieron una vez, no, vinieron más de tres veces a notarnos que no iban a sacar de aquí. Y todavía, eh, eh, de ahí para acá, jamás ni nunca en la vida han vuelto a... a Ninguna de autoridades. No, no, no. Eh, vaya a ver el rancho mío, en la extensión que yo vivo y como yo trabajo, vea, yo tengo una sola mano y veo para nada empanada. Y ella me rato todo y vaya a el ranchito mío, me está cayendo. Y prometieron que iban a hacer algo y no, nada no han hecho nosotros. Estamos esperando de autoridades del gobierno y de autoridades competentes que hagan algo por nosotros, que hagan algo por nosotros. Yo les, yo les digo al gobernador y al ingeniero de obra pública y a los demás políticos que como ellos tienen conocimiento, han venido muchísimas veces años, que no echen eso al olvido, que nosotros los pobres... No lo olvidamos aunque ellos, los políticos, que están, que están en el poder, ya que ellos se están apoderando de su dineral, que cuando le den el dinero, que pongan atención a la vivienda que están afectadas por el ciclón María. Estamos sin padrino porque aquí le hablan unas cosas a uno y después no aparece. Eh, no, aquí hicieron un supuesto levantamiento y no, y le vamos a arreglar eso y que ya están llegando materiales, que después que terminemos en el barrio Azul, y después por aquí no volvió más que la brisa. Esta es la situación caótica que viven los residentes de la comunidad Villarreal, abajo en San Francisco de Macorís. En cámara, Víctor Vergés, NTN, Robinson Polanco.